así saberlo puro, sencillo y optimista de pie sobre la tierra como un árbol en las filas del partido comunista en las filas del partido comunista abrí sobre la tarde mi ventana y me sentí nuestro paisajista, o oh, que bello es pintar para la vida, pintar para el partido comunista, pintar para el partido comunista. Aquel que amasa sangre entre las nubes, el criminal es el guerrista. Plastado en el mañana limpio por el limpio partido comunista, por el limpio partido comunista. Yo quiero que mi sangre fluya fácil, siempre ya la primera vista. Yo no puedo equivocarme. Partido comunista, mi amor es del Partido comunista. Puedo morir como nací sabedor, puro, sencillo y optimista. De pie sobre la tierra como un árbol en las filas del Partido comunista. El 24 de marzo de 1980, día en que el régimen salvadoreño cegó la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y apagó la voz de los sin voz, surgieron a la vida, en la lucha por la justicia y la libertad, las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL. La oscura vegetación de los cafetales, ...las laderas sinuosas de las estribaciones montañosas... ...los pueblos de calles empedradas y las ciudades principales... ...entre estas, San Salvador, ha sido escenario de la expansión del asfal... ...así como del combate cotidiano. En 1982 es creado el batallón Rafael Aguñada Carranza-Brac... ...que toma para sí el nombre de uno de los mejores hijos del partido... ...caído en la década de los 70... ...asumiendo mayores tareas políticas y militares... ...en el enfrentamiento con el ejército salvadoreño... ...virtual ejército de ocupación bajo mandos norteamericanos. El sostenido crecimiento y los éxitos militares de la SPAL... ...reflejan la simpatía con que es recibido por la población... ...la certeza de la justicia que entraña su lucha. Esto se traduce en incorporación permanente de obreros estudiantes, profesores, campesinos y profesionales de las más diversas áreas. La FAL, por lo mismo ha dado instrucción política y militar a las constantes generaciones de combatientes en sus propias escuelas político-militar. Importante logro de las Fuerzas Armadas de Liberación lo constituyó asimismo la creación de distintas categorías de fuerzas, las milicias, la guerrilla secreta, las fuerzas locales las fuerzas especiales y comandos urbanos. Los jefes militares, conocedores del arte de la guerra popular, son miembros del PCS. Muchos de ellos pertenecen a la dirección nacional y son garantía de la combinación efectiva de todas estas categorías de fuerzas en el accionar político-militar.